Aló, me están escuchando, sí. Ah, perfecto. Ah, ah, ah, amaya, ah, ah, pusuele, ah, ah, guayuta, ¿ya? Guayuta, absa, ¿no? Absa, ¿de talla guayu, ah, guayuiru, guapusuele, ya, ya. Ah, bueno. Entonces, primero el guayuna, ¿y quién, no? Bueno, entonces, antes en sí, haya taléguayiruá. Guayúcana es aliuna yucana, y ello, yuscura y uscule <tose> el rua, asa y la guasa, oje, <tose> guayú, a Nación Sana, y squay para guayú, buenas, ma guayuna, y que, oh, la camucía, castacar y guayahu, main erre, guajitcali, es pujual de ella. Entonces, ahí estamos, en mi calidad de pujipo portador de la palabra guayu. saludo calurosamente a todos ustedes y de manera muy especial a nuestras excelentes invitadas, lamentable el invitado no pudo venir, y eh, activistas sempiternas de nuestra hermosa causa indígena de Abbeyayala. Y eh, comienzo diciendo que sin una presencia y participación indígena no es posible nunca, jamás, va a ser posible la salvación del planeta. La única forma de que el planeta se salve es con participación indígena todo el tiempo y en todos los lugares. Ahora Aquí tenemos los invitados, las invitadas, porque simbólicamente el hermano brasileño Alitón Kenak está presente. Mas no está aquí un brasileño con no. pero eh, él es filósofo, ecologista y escritor. Entonces, eh, simbólicamente está con nosotros, lo queremos mucho. Ojalá pues, en, en próximas oportunidades tengamos eh, la dicha de verlo entre nosotros. Y eh, aquí tenemos eh, tres hermanas. También, por cierto, hay una hermana guayú, guayú en Venezuela que se llama Noel hipocaterra Creo que ustedes habrán oído de Noel Pocaterra, La mujer guayú, muy importante en nuestra política y también en nuestra población eh, autóctona. Muy importante ella. Entonces, aquí tenemos a. Ah, las hermanas Ana Silvia Monzón, programa de estudios de género, sexualidades y feminismos de Flaxo de Guatemala, Elisa Loncón Antileo, expresidenta de la Convención Constitucional de Chile, y Gladys Sul, investigadora sobre luchas comunales, comunales de mujeres indígenas territorio y violencia en territorios indígenas adscrita al instituto AMOC Guatemala antes de darle la palabra quisiera muy rápidamente decir algo sobre Venezuela para que tengamos una imagen un poco más completa de las luchas indígenas Venezuela tiene la suerte ahora de que nuestro eximio cineasta, Carlos Aspurua, autor de la película Yo Hablo a Caracas, del año 1978, tomó recientemente la iniciativa de realizar en Caracas, Venezuela, una exposición cinematográfica de películas centradas en el tema de los pueblos originarios. En esa obra, yo hablo a Caracas, aparece la emblemática y simbólica figura del chamán yecuana de Estirpe Caride, Bernabé Barney Barí, quien representa en amplia medida la resistencia indígena en el siglo XX. Allí encontramos también al temón Antonio Macrerán González y al pumé Carlos Piedra. Este último predijo... Hacia 1962, la crisis ambiental y el cambio climático, con muchos detalles certeros. La decisión del maestro Aspurua desencadenó, a su vez, en mi país, un ambiente favorable a la temática indígena e identitaria y una movilización mayoritariamente juvenil. Simultáneamente a nuestro evento aquí, a nuestro evento Claxo, donde una de nuestras sesiones descollantes es el presente diálogo de culturas y civilizaciones. Con esto vamos a darle la palabra a nuestras tres maravillosas invitadas, ellas también se autopresentarán y eh, estoy seguro que de aquí saldremos muy motivados, no solamente hacia la causa indígena, sino hacia la causa de toda la humanidad, porque indígena es humanidad. Bueno, vamos a seguir el mismo orden. Ana Silvia Monzón, de Salón con y de Gladys Galles Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, en primer lugar quiero decir que cuando yo recibí la invitación para participar en este diálogo, pueblos indígenas, territorios y autonomías, me sentí muy abrumada y después de pensar sobre qué podría aportar, decidí aceptar y lo asumo como un reto y lo hago desde reflexiones personales no desde sesudos análisis, lo siento, aunque estemos en una conferencia académica. Develando preguntas para las que no tengo respuestas, pero que me interpelan. En primer lugar, debo anunciar que hablo desde la experiencia de asumirme mestiza en un país profundamente racista, clasista y misógino porque estos ejes, estos tres al menos, atraviesan las vidas de quienes llamamos hogar a esa geografía de 108 kilómetros cuadrados que es Guatemala y que tiene una historia marcada por violencias que surgen de la invasión, del despojo, de la negación del otro y de la otra, donde la colonia marcó una impronta que permanece, como un hilo invisible pero omnipresente, del entramado de las desigualdades que se han potenciado por un capitalismo atroz desde el siglo XIX y un neoliberalismo depredador, necrófilo en términos económicos, políticos, simbólicos, identitarios, lingüísticos, donde los cuerpos sexuados, generizados y racializados son prescindibles, pero a la vez son los cuerpos que han creado la riqueza que acumulan unos cuantos. En el caso de Guatemala, unas cuantas familias que han mantenido y reproducido una trama de poderes en alianza con intereses imperialistas de viejo y nuevo cuño, sellados por intereses religiosos entre un catolicismo aberrante con algunas excepciones y las versiones evangélicas fundamentalistas más aberrantes aún que están haciendo retroceder nuestros derechos a las mujeres, a las disidencias sexuales, a las niñas y los niños, y también por intereses militares, foráneos y nacionales. Y como resultado espurio de esa invasión que se ensañó en los cuerpos de las mujeres indígenas, surgimos las mestizas y los mestizos. Categoría apenas problematizada en mi entorno, que se contrapone hoy al término peyorativo y cargado de negatividad de Ladino y Ladina, que representa al y a la opresora, al y a la que encarna frágilmente una idea de nación inexistente, brutalmente racista. Además, convenientemente, la patria criolla creó la narrativa de que en el país existen solo ladinos e indígenas. Incluso manejó durante mucho tiempo los censos de población con las variables indígenas y no indígenas, ocultando otras identidades que fueron reconocidas a medias apenas hace 26 años en los Acuerdos de Paz, firmados en 1996, cuando se instaló la idea de la existencia de cuatro pueblos, maya, chinca, garífuna y ladino. Idea que ha sido desafiada, porque por ejemplo, en el último censo del 2018, las y los afrodescendientes insistieron en ser visibilizados como tales, diferenciando sus orígenes e historia de los garífunas, pueblo que se instaló en la costa atlántica hacia finales del siglo XVIII, porque el idioma y las marcas etnoculturales son diferentes. A la experiencia mestiza, que apenas se nombra y dota de contenido, sumo mi identidad como feminista, crítica y radical, y a la vez profundamente identificada con la historia de todas las ancestras que desde el origen del tiempo patriarcal han resistido, han cuestionado, han desobedecido, y en esas ancestras, Reconocer tanto a las abuelas y madres creadoras de la palabra, a las evas, a las lilith transgresoras, pero también a las diosas parteras y tejedoras, domesticadoras de plantas, curanderas, sabias, todas sosteniendo las redes de la vida. Desde allí ha sido un descubrimiento comprender ese origen violento que se pierde en la historia que se mantiene en silencio, que permanece como una herida abierta y resignificar una parte de mis orígenes innegable y en esa resignificación buscar el encuentro con la otra, con el otro, no como una expiación de culpas que no puedo asumir, pero sí en el reconocimiento de lo humano que nos une. Soy pues, si he de definirme, radicalmente feminista, mestiza y desde ahí he ido comprendiendo cómo los sistemas de opresión tensan la articulación y el encuentro con las otras y los otros, al punto de la ruptura en beneficio de quienes concentran el poder he comprendido o tratado de comprender cómo se arraigan y reproducen en espacios como la familia, el sistema escolar, la política, los medios de comunicación, las estructuras coloniales, patriarcales, capitalistas, neoliberales, todo ese aparato ideológico que ilimita el conocimiento, la valoración, que coloca como barreras los prejuicios, que impiden el relacionamiento, la organización y la rebeldía para resistir y desmantelar esas dinámicas de poder, que son devastadoras para los pueblos indígenas, para su existencia, para sus territorios. De ahí sus luchas, luchas a las que muchas y muchos nos ascribimos y desde nuestras propias búsquedas y desde la empatía nos sumamos para hacer otras construcciones, esos otros horizontes éticos, esos otros mundos posibles que los pueblos originarios han conservado a pesar del asedio colonial, capitalista, neoliberal, patriarcal. Así estamos, tratando de aportar, no desde el extractivismo epistémico, ni identitario, ni de ningún signo, para que esas utopías no se queden en la retórica, sino encarnen en otras relaciones justas, solidarias y sororarias. El contexto que vivimos, que está siendo perfilado en esta conferencia en diversas formas, devela una vez más el cúmulo de crisis ambiental, sanitaria, económica, política, cultural, ética, civilizatoria cuya carga recae en la niñez, en las, los y les jóvenes, en las mujeres, en los pueblos indígenas y afrodescendientes, en las y los migrantes, en las mayoras y los mayores, en esas vidas y en esos cuerpos cada vez más descartables de las lógicas perversas del poder, que convierte en productos consumibles de usar y tirar todo lo que toca. Desde los alimentos mal repartidos, la salud tan desigualmente atendida, la educación cada vez más privatizada, los sentidos de vida. Perdón que se me perdió mi ojito. los sentidos de vida cada vez más individualizantes hasta las ideas y la creatividad humana convertidas en mercancías. Ese contexto agravado por la pandemia del COVID-19 que evidenció cuán normalizadas están la pobreza y la miseria, las discriminaciones, el racismo, el patriarcado, el capacitismo, la homo lesbo transfobia, la idea del desarrollo basada en el consumo infinito, la violencia, y agravado por una nueva guerra que parecía imposible, nos coloca frente a la urgencia de nuevas miradas, de recuperar y visibilizar nuestras historias, unas historias que trastocan los nudos de las relaciones interétnicas, intergéneros, intersexos, intergeneracionales, pero también la interdependencia con otras especies, con la naturaleza, saberes que generosamente los pueblos indígenas y afrodescendientes aportan al mundo. Miradas que nos lleven a articular, reconociendo y valorando nuestras diferencias, despojándonos de los egos, en suma, visibilizar, nombrar, desnormalizar y hacer otra historia, diversa y plural, desafiando la perspectiva de quienes han tenido el poder de la palabra, de quienes han interpretado y transcrito lo que consideran importante, creando ellos una historia oficial cargada de fechas que marcan guerras, enfrentamientos entre pueblos y culturas, de prácticas culturales que destacan solo los valores masculinos de determinados hombres las mujeres, los pueblos, los grupos oprimidos, no aparecen en esa narrativa que se viene trasladando de generación en generación. Y esa nueva historia ya se viene construyendo, desde múltiples espacios, por ejemplo, la revalorización de saberes, de prácticas milenarias, desde el respeto y la empatía en propuestas ecofeministas, agroecológicas, de la sanación holística, de alianzas impensables hace apenas medio siglo. En nuestra geografía trágica, en muchos sentidos, venimos coincidiendo algunas miradas críticas emancipadoras de las mujeres mestizas en procesos que han abierto brechas al horizonte esperanzador. Por ejemplo, los acuerdos de paz o la denuncia de violencia sexual, o la búsqueda de justicia transicional que nos hermana con las mujeres indígenas y afrodescendientes en mi país. Por último, decir que este es el momento de la confluencia y del accionar político desde todos los territorios, desde todos los cuerpos, identidades, saberes, subjetividades y haceres para que la esperanza en clave de encuentro, de alianza, de reconocimiento, sea como la semilla enterrada que brote en nuevos amaneceres, que se instale en cualquier espacio, que se cuele por cualquier rendija para der, dar bienvenida a un nuevo tiempo. Gracias. Me permite? ¿Un minuto? Le toca ahorita a la compañera, pero... Quiero aprovechar este momento y esta tribuna para reivindicar la lucha que están llevando adelante las y los estudiantes universitarios en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que están resistiendo desde hace más de un mes que tomaron las instalaciones universitarias ante un fraude electoral que fue la gota que derramó el vaso de un proceso de décadas de deterioro, de privatización, de violentar la autonomía universitaria. La autonomía universitaria implica el derecho de toda persona a tener acceso a la educación a ese nivel, a la educación universitaria. Sin ese derecho, muchas y muchos de los que estamos aquí, no hubiéramos estudiado y por eso estos estudiantes, mujeres y hombres están reivindicando ese derecho así que muchas gracias un aplauso, gracias muchas gracias por su excelente intervención la felicito y tú también he visitado Guatemala y eh, traigo muchos recuerdos ojalá esta lucha sea fructífera y que triunfe lo antes posible porque realmente ese triunfo nos hace mucha falta muchísimas gracias Y ahorita mismo, con, ya, ahorita mismo, continuamos con eh, Elisa, con Antileo, con... Eh, eh, también eh, también he tenido, eh, he tenido la, la fortuna de visitar también... También he visitado Chile y entonces deseo la mayor suerte en eh, esta lucha ya más que secular, plurisecular y... Yo sé que tendrás éxito porque Dios lo querrá así, con tu seguridad. Nuestros espíritus protectores lo querrán. Chile. Marimari Pulamien. Mari Puche, tu Bulutu Fachimapu, México Piñelu. Callalía Finta, Maguén. Cumeae, Nauiti, Maguén. Quiero saludarle a todos ustedes en mi lengua, en la lengua de mi pueblo, todos los que están presentes, los organizadores, los que nos siguen, pero también una, un saludo muy especial a la lluvia que tanto la necesitamos. Esta lluvia que para los pueblos no es, no, no es algo que simplemente existe para explotación, los pueblos, nuestros pueblos han aprendido a respetar la lluvia, a ofrender, ofrendar a la lluvia y también a cuidar el agua y el agua es eh, uno de los problemas más profundos que hoy día tenemos en el cono sur y ahí veo ese cartel Licanantay, pero la falta de agua en Chile está de norte a sur. Chile era un país de río, Chile es un país de mar, es un país de cordillera. Sin embargo, con el sistema neoliberal que dio paso a la explotación de la naturaleza, hoy día no contamos con esos bienes comunes que garanticen la biodiversidad de nuestra tierra. Por eso tenemos mucha tristeza, por eso también en nuestra lucha por eso también eh, la lluvia no nos puede pasar desapercibido. Yo eh, les voy a hablar acá del tema de los pueblos indígenas, eh, la tierra, el territorio y la autonomía desde el proceso constituyente que vivimos en Chile. Como saben ustedes, el pueblo de Chile se ha trazado una ruta para cambiar el modelo neoliberal, la constitución de Pinochet, esa constitución que subsidió a la empresa, que le entregó a la empresa la solución de los problemas de los derechos fundamentales, hoy día está llegando a su fin. Existe desde el año pasado, del 4 de julio, la convención constitucional que está escribiendo el nuevo, la nueva Constitución, que es este documento que aquí tenemos. Este, este documento contiene la lucha de los pueblos de Chile, contiene la demanda de las cuidadoras, de los niños, las niñas de la diversidad sexogenérica, de los pueblos indígenas, contiene la lucha de las regiones y no solamente son décadas, son siglos de lucha, porque los estados se construyeron desde la oligarquía y marginaron a los pueblos a un rincón condenándolos a, una, a la pobreza por considerarlo también un problema para el desarrollo. La injusticia que vivimos en Chile es producto de ese modelo instaurado, constitución tras constitución, que solo fue garantizando el poder y la economía de la clase de una élite política. Llegamos al, a la nueva, al proceso constituyente después de un estallido social. Un estallido social que implicó la decisión del pueblo de Chile, de los pueblos de Chile, de tomar en sus manos el derecho al autodeterminarse, porque vivíamos una crisis democrática, una crisis económica, en una crisis de representación política, el Senado, los partidos políticos, el gobierno, no representaban a la ciudadanía. El gobierno, el Senado, dialogaron con la constitución de Pinochet y les favoreció y se quedaron en ese lugar de la comodidad. Mientras el pueblo endeudado, sin derecho a la educación, sin derecho a la salud, sin derecho a las tierras, permanecíamos excluidos y con endeudas, solo deudas, ni siquiera son, los trabajadores son dueños de sus pensiones. A partir de esa crisis es que se instala el proceso constituyente con 155 convencionales democráticamente electos, este proceso constituyente es único en el mundo porque es la primera constitución que se escribe en paridad. Es la primera constitución que se escribe asumiendo la crisis climática y es la primera constitución que también articulado con la crisis climática y con el tema de la paridad incorpora a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas nunca antes reconocidos por el Estado de Chile. Por primera vez, después de 200 años, los pueblos indígenas somos invitados a pensar la república. Antes fuimos excluidos. Fue un proceso enriquecedor, grandioso, del cual los chilenos nos sentimos con mucho orgullo porque el poder constituido intentó y sobre todo el gobierno a que este proceso no caminara, a que cayera en la primera, pero ahí los convencionales vienen de todas las regiones, de todos los sectores políticos, muchos independientes y tenían una firme decisión de hacer las transformaciones profundas. Fue así como en el primer momento nosotros instalamos el reglamento que garantizaba el derecho de cada convencional y en ese reglamento ya se instaló la plurinacionalidad, la paridad, la interculturalidad, interculturalidad los derechos fundamentales los derechos humanos, el derecho del agua y de la naturaleza. Nosotros llegamos a la convención ya con este relato caminado en las calles a lo largo de Chile, porque en el, en el estallido social la ciudadanía demandó el agua, demandaron los derechos de la diversidad sexogenérica, demandamos los derechos a las tierras y el, el proceso también Dio, el pueblo de Chile tomó una opción de movilizarse con la bandera mapuche en reconocimiento a la resistencia del pueblo mapuche pero después también se propuso en la misma calle que este proceso debiera ser dirigido por una mujer y por una mujer originaria. Quiero decir con esto que la unidad del pueblo, la inteligibilidad del pueblo, independiente de la diferencia, nos lleva a un camino común que nos hace firme y nos hace eh, dar pasos certeros. Fue así como fui nombrada la primera Presidenta de la Convención Constitucional. El pueblo mapuche jamás no pensamos de que iba a ser nuestro momento, sin embargo, tenemos una lucha ancestral. Nuestros antepasados siempre dijeron que era posible, que nosotros algún día íbamos a tomar las grandes decisiones de nuestro pueblo y también con los pueblos hermanos. Y esta vez lo hicimos, se dio la oportunidad y lo hicimos. Y eso ha implicado de que... En el borrador de la nueva constitución, aquí está instalado los derechos de la autonomía, la libre determinación, que son los derechos políticos, los derechos a la tierra, los derechos a la consulta, los derechos culturales y lingüísticos, los derechos del buen vivir, de la madre naturaleza. Esto en una invitación a la sociedad chilena, de que si nosotros hoy día que tenemos la responsabilidad histórica de poder resolver el problema del racismo ancestral, de la marginalidad de los indígenas, de la marginalidad de las regiones, hoy día no, poder, no podríamos perder esa oportunidad y nos pusimos de acuerdo. Y nos pusimos de acuerdo con gente que nunca antes habíamos conversado. La democracia es hermosa cuando uno la vive en el terreno del diálogo, de la escucha. También es dura, porque también hemos sido at eh, atacadas por visiones cegadas y muy racistas, pero hemos avanzado y hemos eh, instalado los derechos sociales, los derechos de la naturaleza, los de paridad, los de los pueblos originarios, la diversidad sexogenérica, de les niñas y adolescentes, todo con normas de dos tercios. Todo con norma de dos tercios. Estamos en el proceso casi de culminación del proceso constituyente que vamos, vamos a, termina el 4 de julio. Nosotros vamos a entregar este documento al presidente eh, Gabriel Boris y él va a convocar al plebiscito que se realiza el 4 de septiembre. El 4 de septiembre es una fecha histórica. Es una fecha histórica que fue el último presidente democráticamente electo en el periodo ante la dictadura, fue elegido el 4 de septiembre, Salvador Allende. Vamos a, frente a ese plebiscito, tenemos solo dos opciones, o aprobamos o rechazamos. Si se aprueba la nueva constitución, va a empezar a regir diez días después de su aprobación, es decir, el 14 de septiembre. En caso de ser rechazada, se vuelve a la constitución de Pinochet. No hay segunda vuelta, no hay tercera vía, no hay una forma alternativa como lo ha querido instalar parte del Poder Constituido, que han tratado de tergiversar el proceso para decirle a la gente no importa que no votes, porque si no votas vamos a hacer otra vía. Lo que es constitucional en Chile es un plebiscito donde se aprueba o se rechaza la nueva constitución. Nosotros tenemos confianza en el pueblo, tenemos confianza en las mujeres, tenemos confianza en los pueblos y en los jóvenes porque esos derechos están aquí. No puede ser que las mujeres se vayan en contra de los derechos de la paridad. No puede ser que los pueblos indígenas se vayan en contra de los derechos a la tierra. Quiero decir en esta materia que nosotros abordamos el derecho a la tierra en el marco del concepto de la plurinacionalidad. La plurinacionalidad es un principio que se implementa con los derechos a la libre determinación, a la autonomía, la recuperación de las tierras con el derecho lingüísticos y culturales eh, y se llena de contenido y también eh, la justicia indígena. Porque se reconoce la justicia intercultural y la justicia, los modelos de justicia indígena. Entonces, está lleno de contenido el concepto de plurinacionalidad y además, eh, ¿de qué le va a servir a la sociedad chilena la plurinacionalidad? Nosotros creemos de que la respuesta es fundamental. Por primera vez, la sociedad chilena va a atender al problema de exclusión, discriminación y racismo que por siglo se le ha aplicado a los pueblos indígenas. Y eso es un aporte para la democracia. ¿De qué más vamos a dialogar de igual a igual? De igual a igual, uno reconociéndose en el otro. Los pueblos indígenas, tenemos pensamientos, filosofías, alternativas que sirven para enfrentar la crisis del calentamiento global que le dio la espalda a la naturaleza y que no consideró la, todo lo que tiene que ver con la vida de la comunidad, la vida colectiva, comunitaria, la forma de trabajo de la tierra, pero fundamentalmente el, el tema de los extractivismos. Hoy día... Los extractivismos en las comunidades mapuche están, son focos de violencia. Y gran, la, la violencia que vive en el Guaymapu se alimenta con el extractivismo. Se alimenta... Eh, las plantaciones de pino hicieron dependiente a los mapuche para trabajar en las plantaciones. Antes estaban los ríos... A lo largo de los ríos se generaban los sistemas productivos, económicos, la gente tenía para comer sano, para vender, para cosechar. Hoy día las plantaciones de pino secaron las aguas, la gente no puede sembrar y se hace dependiente de ese poco de madera que le pueden entregar. Y eso es también una manera de cómo se mata a un pueblo y cómo también se le niegan sus derechos. Entonces, esperamos nosotros el apruebo, porque necesitamos avanzar en términos de democracia, porque necesitamos nosotros eh, también ampliar todo lo que es el sistema democrático. Si veníamos de un sistema democrático eh, solo de representativo que cayó en crisis, en la nueva constitución hemos instalado la democracia participativa, la democracia comunitaria y que además esto va a ser paritaria. En la democracia participativa, las comunidades van a poder eh, proponer leyes, pues van a poder derogar leyes, van a poder, y por otro lado, eh, descentralizada. La regione, Chile, es descentralizada. Las regiones, Chile, va a ser un país regionalista donde las regiones van a tener autonomía para planificar su desarrollo económico a través de la Cámara de las Regiones. No vamos a tener Senado... Sí vamos a tener la Cámara de Regiones, vamos a tener una Cámara de Diputados que va a ser plurinacional y una Cámara de Regiones que también va a ser plurinacional. La plurinacionalidad como representación política va a estar a nivel comunal, a nivel municipal, eh, regional y a nivel general. Esas son como las grandes decisiones y yo dejo hasta aquí esta presentación porque le podría hablar mucho más, pero le agradezco profundamente. Muchas gracias. Muy... Muchísimas gracias por su excelente, maravillosa intervención. Estamos pendientísimos del proceso chileno y además aseguramos el triunfo que no habrá de acontecer de otra manera. Triunfaremos porque es la única manera de hacer patria y de contribuir a un planeta donde quepamos todos y podamos vivir de la mejor manera posible dentro de, de una situación como la que atravesamos en este momento. Ahora, eh, y, ahora oiremos las palabras de nuestra compañera Gladys Sulzul, investigadora, investigadora guatemalteca, y eh, miembro adscrita al Instituto AMOC de, de Guatemala. Por favor, escucharemos eh, sus sabias palabras. Muy buenas tardes, eh, muchas gracias por asistir a esta presentación. Yo estoy pues, muy honrada de estar aquí al lado de la compañera de la Lamién, Elisa Loncón. Una pena que no esté también Aiton Crenac, porque también creo que hubiera pluralizado. Eh, y mostraría pues, los distintos pliegues que hay en la reflexión de las luchas indígenas. Eh, yo quiero comenzar diciendo que pues, hablar de pueblos indígenas, territorios y autonomía necesariamente tiene que suponer que tengamos presentes que en este momento en varias comunidades hay eh, órdenes de desalojo existen cientos de autoridades y de comunitarios con órdenes de captura, eh, hay también dictados estados de sitio, entre otras formas de violencia contra las comunidades indígenas. Efectivamente, porque las comunidades a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, han constituido proyectos autonómicos, proyectos de gobierno, las respuestas estatales han sido estos mecanismos del ejercicio de la violencia. Eh, por eso, y a pesar de que estas estructuras de violencia existen contra las comunidades indígenas, las comunidades de donde venimos pues, han sido capaces de disputar un lugar en el mundo y han dado apertura a diversos universos plurales de cómo adueñarnos de la vida y de cómo darle forma al mundo. Eh, existen distintos términos para aludir a lo que somos como pueblos eh, originarios, Existen otras denominaciones como nacionalidades, eh, comunidades, comunidades autónomas. Sin embargo, yo voy a proponer eh, el término comunidad indígena que probablemente sea la que permita mostrar, desde mi punto de vista, eh, la capacidad de las comunidades constituidas como un complejo sistema político que tiene la capacidad de gobernar, recuperar y defender sus territorios, los bienes comunes, estos bienes comunes materiales y simbólicos. Es decir, pensar estas estructuras políticas complejas que a lo largo de los años han tenido esta capacidad de constituirse como contrapoder, como lo diría la doctora Nina Pacari. Comunidad indígena, pues, no es una utopía, sino que es una realidad histórica y material que a lo largo de los años ha habilitado sistemas políticos no centrados únicamente en el Estado y que han puesto en tensión al Estado y al capital como único horizonte de la política. Entonces voy a proponer cuatro claves de interpretación para pensar esta tensión, para darle contenido a, estas, a esta capacidad política que a lo largo de los años las comunidades indígenas han desarrollado. Y estas claves las quiero pensar a partir de la clave de la lucha. La lucha ha sido constitutiva en la conformación histórica, pero también en el despliegue político de las comunidades indígenas. Entonces, si vamos a pensar comunidades indígenas o pueblos indígenas a partir de la clave de la lucha social y de la lucha política, podemos exhibir o podemos ver en primer término el antagonismo existente entre Estado y capital y este antagonismo en una de las primeras formas que se manifiestan o que yo quiero hacer aparecer como se manifiesta, es el régimen de la propiedad, el en las sociedades indígenas, la propiedad comunal, a pesar de los 500 años de la colonización y los 200 años de la república, sigue siendo una realidad social, es decir, los sujetos colectivos que vivimos, que viven en las comunidades, se constituyen a partir del control, el cuido, el gobierno de lógicas y de estructuras de propiedad comunal. Esto se presenta en una discusión también al interior de la ciencia política, pero también de las luchas en generales, es que la propiedad privada no es la única manera de la, de la existencia y tampoco podría representar la única forma de representación. En este sentido, pues, este antagonismo entre comunidad y Estado, comunidad y capital, tiene como efecto concreto impedir la totalización de las relaciones capitalistas en la sociedad. Una segunda clave para pensar las luchas indígenas es la capacidad expansiva que las luchas y las demandas indígenas tienen. En primer lugar, porque cuando las comunidades indígenas luchan y establecen procesos de lucha, pueden constituirse tendencialmente en puntos de explosión, en epicentros de la lucha. Es decir, cuando una comunidad lucha, contagia a las otras luchas. Entonces es importante hacer notar eso, la capacidad social histórica que las comunidades indígenas han tenido. De hecho... Notar el levantamiento indígena en el Ecuador contagia a los otros pueblos, notar la lucha indígena mapuche ha inspirado a otras comunidades, de tal manera que los pueblos y las comunidades tienen sus propias estructuras analíticas, se miran entre sí mismas, pero si lo notamos desde esta clave de la lucha es posible dar cuenta de que las comunidades indígenas tienen esa capacidad expansiva. Y no es únicamente una capacidad expansiva para con otras comunidades indígenas, sino que las luchas indígenas también tienen la capacidad de enlazarse con las demandas populares, con las demandas de poblaciones que viven periféricas en la ciudad y que también son excluidas y que también son oprimidas. Entonces, quiero pasar a una tercera eh, clave, una tercera caracterización de esta clave y es que cuando pensamos a pueblos indígenas y a comunidades indígenas en el despliegue de sus luchas, podemos también inscribirlos a partir de los efectos y los alcances de estas luchas. Y ahí tenemos dos tipos, un efecto inmediato territorial, es decir, las comunidades luchan para defenderse, pero al mismo tiempo que luchan para defenderse, también inscriben esa lucha en un ámbito general, por ejemplo, la lucha por la soberanía alimentaria, que es una lucha que está siendo dada por las comunidades, por los campesinos, por las campesinas, por las comadronas, por las guardianas de la semilla. Pero en el momento de que las comunidades indígenas luchan en sus ámbitos comunitarios, también están garantizando la alimentación para la ciudad, también están garantizando soberanía alimentaria para poblaciones que no son indígenas. Entonces, en ese sentido, hay un ámbito general de estos alcances que las luchas indígenas tienen. Esto descolocaría pues aquella discusión que presenta que solo hay luchas locales y luchas nacionales. Lo que aquí se muestra o lo que yo pretendo mostrar es que esa capacidad expansiva tiene alcances con otros ambientes, tienen alcances con otros sectores de la sociedad. Me parece que de eso es lo que la compañera Elisa Loncón estaba hablando, cómo desde el proyecto comunitario indígena se implosiona y se va extendiendo por otros territorios que logran dialogar con otro tipo de sectores. Eh, y un cuarto eh, punto que a mí me interesa hacer notar es que estas características de pensar la lucha indígena en términos de estas claves de despliegue, de alcances y de efectos y de antagonismo, vendría a complejizar eso que se ha, se ha definido como pensamiento indígena. Eh, ciertas tradiciones han pensado el pensamiento indígena como algo bueno, y son tradiciones estereotipadas que piensan que el pensamiento indígena es únicamente local o que está en la penumbra cognitiva o hay que ilustrarlos. Contrario a ello, si vi, vemos de esta de, de esta clave de las luchas, nos vamos a notar, nos vamos, nos permite notar que el pensamiento indígena es altamente estratégico, tiene la capacidad de leer los niveles de agresión y tiene la capacidad del de análisis de la situación general y también de adaptar críticamente este tipo de situaciones, respuestas y resistencias. En ese sentido, el pensamiento indígena producido desde las luchas eh, es, es de una alta efectividad y esto nos permite entonces situar en un aspecto, de la discusión tanto de la ciencia política como, o como de la sociología, la construcción de un pensamiento propio, pero no es únicamente un pensamiento propio para las comunidades, sino que tienen la capacidad de alcanzar, de dibujar mundos que se puedan habitar, de moldear horizontes anticapitalistas y horizontes patriarcales. Digo horizontes anticapitalistas... Eh, digo horizontes anticapitalistas porque pensar un modo de existencia donde no sea la propiedad privada la única, el único modo o la única manera de existir en el mundo, tiene un potencial anticapitalista en términos históricos. Eh, aunque no esté caracterizada en términos de clase, las luchas indígenas entonces son anticapitalistas desde esta perspectiva, pero podemos hablar de otras cuantas. Y antipatriarcales porque el hecho de que la vida comunitaria y la vida en común en las comunidades indígenas supone la creación o su existencia a partir de un sujeto colectivo, es imposible que pueda existir sin la fuerza, la energía, la determinación, la palabra y el trabajo comunitario que las mujeres realizan. Y en ese sentido tenemos también un horizonte anticapitalista. Creo que si podemos seguir desde este marco la existencia histórica y la lucha enlazada de los pueblos indígenas, podemos notar entonces o inaugurar interpretaciones históricas dándonos cuenta de los quiebres sociales que la fuerza de la lucha indígena ha permitido la lucha antiminera, la lucha contra las hidroeléctricas, la lucha contra el litio, la lucha contra las transnacionales, es una lucha que hermana a los pueblos y que nos permite pues, mostrar un proyecto de vida y un proyecto de mundo en el cual es posible y es necesario vivir una vida donde todos podamos construir el mundo desde nuestros propios trabajos y desde nuestras propias ideas. Muchas gracias. Hola. pueblos, pueblos indígenas, territorios y autonomías. Por favor, permítanme una síntesis brevísima de algunos puntos que seguramente nos servirá para orientarnos en esta hermosa, pero difícil temática. ¿Por qué nuestro componente indígena es fundamental para la identidad nacional y también para la identidad latinoamericana y caribeña? Primero, es indefendible expresarse con, eh, de mala manera, con malas palabras sobre una población, sobre unos pueblos indígenas constitutivos de muy dignas y complejas culturas y civilizaciones milenarias, ya hoy día bastante bien conocidas y oficialmente reconocidas, algunas de las cuales conservan gran fuerza y vitalidad, si bien otras corren grave peligro en medio de una ejemplar resistencia de más de medio milenio. Los pueblos y comunidades indígenas merecen todo nuestro amor, solidaridad y aprecio. Gracias. Um, son, son los pueblos indígenas actuales, los afrodescendientes y los campesinos tradicionales y sin ellos sería imposible enfrentarnos con opción de triunfo al eurocentrismo oligopólico ni al expansionismo geopolítico, contando solamente con los valores predominantes en Estados Unidos, la Unión Europea, China, Rusia, la India y otras potencias emergentes. Un verdadero diálogo de culturas y civilizaciones es imprescindible, en el cual los pueblos originarios serían, no solamente serían, son los mejores interlocutores tanto a escala nacional como internacional. Y eh, algunos de estos, eh, por ahora observemos atentamente el activismo creciente de los movimientos indígenas en Canadá, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, inclusive el gigante Brasil. Fuera de Aviala, fuera de Aviala luchan denodadamente contra el cambio climático los pueblos indígenas de Micronesia, Melanesia y Polinesia. También nuestros pueblos originarios venezolanos con sus muchos aliados Retomamos las banderas invencibles de Guaycaipuro, de Vardella Barí, Antonio Maclerán González, Noel Hipocaterra, Carlos Piedra, Chamán Pumelladuro. Entonces, en, en, a partir de este momento, en, en, quisiera que en, brevemente en, las tres, la, la, en, nos eh, despidamos de este hermoso público que con tanta atención, con tanta vehemencia y tanto interés ha acompañado eh, esta eh, esta conversación y bueno y ojalá pues en el futuro y no solamente en el futuro que ojalá todos los días tuviéramos la oportunidad de tener este tipo de diálogos interculturales porque sería algo tremendamente importante para los fines y para todo lo que perseguimos con nuestro activismo y ahora y eh, a través de, tu, de nuestras vidas. Por favor, hermanas, vayamos despidiéndonos. Dice que despidamos. No, no, no, no puedo palabrar, palabras me despedí al full. Ah. Bien pues yo quiero agradecer muchísimo este, este espacio, este compartir, un honor conocer en persona, porque la hemos visto en múltiples fotografías, a la hermana Mapuche desde Chile, con esa fuerza eh, enfrentando en su cuerpo toda, ese, toda esa carga de una sociedad tan racista. Un placer reencontrarme con Gladys, con quien hemos compartido ya en otros espacios y reafirmar esa necesidad que tenemos del encuentro, del reencuentro y de la construcción colectiva de la unidad, porque el enemigo que tenemos es fuerte y pisa fuerte, así que solamente unidas y unidos podemos enfrentarlo. Muchas gracias. Eh, sí, agradecer este espacio de hermosa morenidad, como dice el poeta Licuracha Guaylaf. Somos hermosos, tenemos historias, tenemos tantas cosas que por delante para avanzar en el futuro de nuestros pueblos y frente a estos grandes desafíos es fundamental tener esta instancia de conversación, de acercamiento, de unirnos, de conocernos para hacer los cambios, porque podemos estar nosotros allá al sur del mundo, pero los problemas que hay allá son los mismos que hay acá y son los mismos que hay en otros continentes. Hemos llegado a una crisis tal que si no somos capaces de, diagnosticar, de ese diagnóstico común y de establecer estrategias comunes para garantizar los derechos de nosotros mismos y de la naturaleza, no vamos a estar haciendo los aportes que nos pide la historia. Así que, mil gracias por esta oportunidad. ¡Felizmente la ¡Mañum! Bueno, pues muchas gracias a quienes asistieron. De nuevo, yo también reitero el honor de estar aquí en esta mesa y también de ver a tantas amigas, amigos, amigues que están en el público del otro lado. Pues muchísimas gracias. Eh, yo creo que la lucha por la dignidad y la lucha por la defensa de la tierra y de los bienes comunes, pues es responsabilidad de todos porque todos tomamos agua, todos usamos la tierra, todos comemos lo que viene del campo, entonces la responsabilidad pues, nos corresponde a todos. Probablemente, no, no es sin ser probablemente, son las comunidades indígenas las que están al frente pero eh, es responsabilidad de todas y de todos eh, luchar y no solo solidarizarse, sino responsabilizarse por la defensa de la vida, por la defensa del agua, por la búsqueda de horizontes más igualitarios, porque eso nos beneficia a todos. Muchísimas gracias. Ahora, esperen un momentico, un momento, que vamos a despedirnos de una manera que tal vez les resulte una sorpresa agradable que es lo siguiente, yo personalmente no me voy todavía, me voy el sábado, pero eh, quisiera que ustedes aprendieran conmigo a despedirse en guayunaiqui en idioma guayú, que es lo siguiente, eh, me voy y hasta otro día. Ahora, ¿cómo se dice esto? Digan, o oh, unestaya o oh, unestaya digan eso, o unestaya ishtaya. Juané R, a nuestro maíz